Nació el 5 de abril de 1900 en el seno de una familia de origen irlandés en Milwaukee. Cursó estudios con los jesuitas y por su mal carácter fue expulsado de 15 colegios. Cambió su conducta cuando alcanzó su adolescencia, queriendo incluso convertirse en sacerdote. Alistado en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, se matriculó en la Dramatic Arts Academy de Nueva York en 1922. En Broadway, intervino en varias obras que le dieron un notable éxito de público y crítica. Una de ellas, The Last Mile, provocó el interés del director John Ford por sus capacidades interpretativas. Cuando acabó la función, Ford le propuso intervenir en su nuevo film, Río Arriba, en 1930. Por esa época ya se había casado con Louise Stradwell, 1923. En 1942, durante el rodaje de La Mujer del Año, Conoce a Catherine Hepburn, dando inicio a una historia de amor que duró hasta su muerte. Ella tenía 35 y él 42. Casado, católico y con dos hijos sordomudos, Tracy nunca formalizó su relación con Hepburn y mantuvo hasta su muerte la farsa de su matrimonio. Contratado por la Fox en 1936, firmaría con la MGM, donde realmente alcanzó la fama. El estudio le concedió papeles y directores a medida. Fue el oponente de Jane Harlow, Riff Raff, 1936, una mujer difamada. Y tras papeles secundarios, San Francisco se convierte en una de las principales estrellas de la compañía. Consiguió dos Oscars en dos años consecutivos por Capitanes Intrépidos, 1937, y Forja de Hombres, 1938. Interpretó un ángel, Kick Millions, su segunda película. Un proletario, Mi chica y yo, 1932. A un prisionero, 20.000 años en Sing Sing, 1933. Un vagabundo de fueros humanos, en la que forma pareja con Loretta Young. Un charlatán de feria, La nave de Satán, 1935. Un inocente que se venga, furia dirigida por Fifth Lang, 1936 un sacerdote de San Francisco, un pescador, capitanes intrépidos, 1937. Después trabajó con Frank Borsak, Big City, 1937, Henry King, el explorador perdido, 1939, Frit Lang, King Bildor, paso al noroeste, 1940, George Cucor, la actriz, 1953, Vicente Minelli, John Ford, El último Urra, 1958, y Stanley Kramer, Inherty de Win, 1960, Vencedores y Vencidos, 1961. También actuó junto a muchas actrices con las que formó parejas inolvidables. Loretta Young, Joan Crawford, Lana Turner, Gedi Lama, Deborah Kerr, Joan Bennett o Marlene Dietrich. Pero ninguna se puede comparar con Catherine Hepburn, con la que trabajó en nueve ocasiones. Con Cucor alcanzaron sus momentos más altos, La Costilla de Adam, 1949, donde ella era abogada y él fiscal. Enemigos en el juzgado y amantes en casa. Es un clásico. Su última película juntos fueron Adivina que viene esta noche, 1967, donde trabajó enfermo de cáncer. En cada plano de la película dirigida por Stanley Kramer está contenido el dolor de la despedida. Cualquier día podía ser el último y ellos lo sabían. Spencer Tracy falleció en Beverly Hills el 10 de junio de 1967, de un ataque de corazón.